Buenos días, un saludo a todos los amigos y seguidores del blog. Mire, en este vídeo les voy a hablar de un síntoma eh, que hace sufrir a mucha gente, más de lo que parece. Es un síntoma obsesivo compulsivo y, y se trata de las personas que tienen una dificultad enorme para eh, la espontaneidad o dicho de otra manera, aquellas personas que son víctimas, yo diría, de la programación de una idea fija, de una forma fija de hacer las cosas, y que cuando salen de eso, por cualquier razón, porque hay una circunstancia externa que les impide llevar a cabo la programación eh, que ellos han elaborado en su interior y desde su inconsciente, cuando salen de ahí porque hay una circunstancia externa eh, que les hace salir de ahí, o una circunstancia interna, por ejemplo, su propia impulsividad, que no pueden refrenar el deseo de hacer algo que rompe esa programación, cuando suceden alguna de estas dos cosas, estas personas... ...siente una angustia enorme, pero ojo, una angustia y una ansiedad que puede alterar completamente el ritmo de vida de esa persona en ese día. Y cuando digo alterar el ritmo de vida, quiere decir que esas personas van a sentirse durante todo el día... ...o durante una parte importante del día, con frecuencia durante todo el día muy ansiosas y muy angustiadas. ¿Por qué? Porque cuando se rompe ese ritmo, ese ritmo que ellos obsesivamente han creado en su mente, eso para ellos inconscientemente tiene un significado que ellos mismos desconocen. Pero ese significado se le impone, se impone a su conciencia, quieran ellos o no quieran, y entonces ¿qué pasa? Surge una angustia, y como consecuencia de la angustia, una ansiedad, porque no es lo mismo angustia que ansiedad, surge una ansiedad que altera su cuerpo y su alma. Su cuerpo, su respiración, están muy nerviosos, están muy agitados, no pueden respirar bien, es, tienen taquicardias, tienen por ejemplo dolores de cabeza fuertes, tienen por ejemplo alteración, alteración en el movimiento de su cuerpo, están como muy, muy agitados, muy nerviosos, no pueden parar. Esto esto que les digo, que parece una cosa pequeña, a algunos, a algunos les cuesta el trabajo, les cuesta el matrimonio, les cuesta las amistades, les cuesta las relaciones, les cuesta la vida. ¿Por qué? Porque las, cuando se está en ese estado, las cosas normales de la vida no se pueden hacer o se hacen muy mal. Entonces, imagínense usted, ustedes un señor que tiene una empresa y tiene un buen cliente. Y ese día, esta persona es una persona obsesiva, compulsiva, ese día la mañana se le tuerce y llega ese cliente a las 11 de la mañana. Y esta persona está nerviosísimo. Y entonces, Pero es un buen cliente. Pero esta persona, como esto nace desde su inconsciente, no puede controlar eso y, y, y trata a este señor mal, o incluso en un momento determinado dice algo muy nervioso, porque el otro dice algo y eso le altera, y entonces le contesta, y entonces le dice... ¿Y qué pasa? ...y que deja de tener a ese cliente, y que ese cliente dice... ...buah, fíjate cómo me ha tratado esto... ...vamos a rescindir el contrato que tenemos con él... ...y bueno, y como dicen por aquí, que le den morcillas... ...eh, y entonces pierde a ese cliente... ...y a veces la, la pérdida de un cliente supone... ...la pérdida de, de, de los beneficios de todo el año, ¿no?... ...bueno, entonces... Eh, a ver... ...este síntoma, este síntoma que repito que nosotros, cuando alguien nos habla de esto, lo primero que nos habla es del síntoma. El síntoma es aquello que está en primer plano, en primer lugar, aquello que se impone, que es ese nerviosismo, que es esa tendencia a la rigidez, a hacerlo todo así, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Pero cuando ese primero, segundo, tercero, cuarto, quinto lo rompe, o bien algo interno, que puede ser un impulso, una persona se levanta por la nave y primero se levanta, se asea, se afeita, eh, tal, cual, pero resulta, imagínense que toca el timbre a alguien a esa hora para llamarle para el, o suena el teléfono, el móvil. Y esa persona se pone nerviosa y altera su ritmo. Ese nerviosismo, en este caso de persona, rompe toda su estructura interior. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene este síntoma? El síntoma está, el sentido del síntoma está en el inconsciente de esta persona que ella misma desconoce. ¿Y qué es lo que hay en el inconsciente? Mira, en el inconsciente hay dos cosas. La primera, esa persona en los primeros años de su vida tuvo dos problemas. Uno, el ambiente en el que esa persona vivió fue un ambiente que le hacía sentir mucho miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a su espontaneidad. Miedo a ser el mismo, miedo a hacer cualquier cosa, un juego, decir algo, proponer algo, eh, decir algo cuando se hablaba comiendo, o cuando su madre le decía esto, cuando su padre le decía... Entonces, han sido personas que han vivido en un clima de muchísimo miedo, muchísimo miedo, ¿por qué? Porque estaba en juego, ese miedo provenía de que si él decía algo, o hacía algo contrario a aquello que estaba en el ambiente, ¿qué, qué estaba en juego? Estaba en juego el amor a sí mismo, el amor a sí mismo y el amor de los demás a sí mismo, Portaba, estaba en juego algo fundamental para un niño o para una niña, algo fundamental. Eh, en estos casos son pacientes normalmente que han tenido padres muy autoritarios, padres muy despegados afectivamente, o bien padres que no han sido desde el punto de vista despegados, han sido incluso demasiado pegados, que no han podido despegarse del niño ni el niño de ellos y por tanto se ha producido un año, una fusión que no ha podido producir la separación necesaria que se tiene que producir entre un niño y sus padres conforme va evolucionando. Por tanto, por tanto, el sentido del síntoma está en eso y en que, Cualquier cosa que el niño quisiera hacer, que procedía de su personalidad, de su forma de ser, de sus ideas, de su de su personalidad propia, porque los niños también tienen una persona, eso era reprimido, era retenido. Había un miedo absoluto a poder expresar cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño todos sus impulsos los reprime y entonces crea una estructura rígida, para que no se le escape nada, para que nada para que nada ponga en juego su amor, eh, su estima, su, el clima que él necesita para vivir mínimamente bien, reprime todo, y entonces toda la espontaneidad queda suprimida, y en su lugar, ¿qué se pone? La rigidez, la estructura rígida, la programación, el hacer una cosa, ¿para qué? Para que nada se escape, para que nada ofenda, para que nada produzca miedo, ...para que nada produzca angustia... ...para que nada produzca, produzca ansiedad... ¿Eh? ...eso por una parte... ...por otra parte... ...en este tipo de, de, de familias... ...suele haber un ambiente externo... ...externo... ...de mucho gritos... ...de muchas peleas... ...de mucho desamor... ...de... ...cómo diría yo... ...de todo aquello que produce... ...temores... ...angustias... ...agresión... ...agresión... ...ganales de, de ser agresivo... Porque, claro, si hay un ambiente que produce mucha agresión en un niño, y el niño, si expresa esa agresión, pone en juego su seguridad, pone en juego su amor. Entonces, ¿qué hace? Reprime todo lo espontáneo y crea una estructura obsesiva, compulsiva, para que nada salga, para que nada explote. Y se convierte en un ser que estructura su mente a través de la rigidez, la programación y la ausencia de espontaneidad. Y esto... Es la razón por la que muchas personas tienen síntomas compulsivos y obsesivos. Son este tipo de personas que no les varíes la programación porque los, se ponen enfermos. No les digas ahora, ahora pasamos del primero al cuarto porque no pueden hacerlo, porque se sienten muy angustiados y tiene que ser todo primero A, B, C, D, E, F, G. Y como eso en la vida... Muchísimas veces no puede ser porque no puede ser porque hay muchas cosas internas y externas que entran en juego, pues las personas están muy frecuentemente con una gran ansiedad y una gran angustia que pone en juego su vida, su trabajo, su matrimonio la relación con sus hijos, con sus amigos, sus, su satisfacción interior, su calma interior, son personas muy agitadas interiormente, que tienen a veces una calma artificial que se rompe fácilmente porque esa programación y esa estructura rígida se rompe fácilmente. Entonces, resumo, el síntoma es ese, la programación, la rigidez, la obsesión, la compulsión, y la causa de ese síntoma está en ese inconsciente que esa persona desconoce, es esclava de su propio inconsciente, es decir, de aquello que se ha creado dentro de él como una estructura primaria, primaria, primordial, que, eh, eh, que rigidiza toda su personalidad y la ha estructurado de una forma enferma y completamente inflexible y que no puede adaptarse a las situaciones de la vida normales. Y esto, como digo, produce mucha eh, problema. He tratado. Eh, esto es lo que clásicamente se llama el TOC, el TOC, pero que hay que saber lo que queremos decir con el TOC. ¿Eh? Hay que, esto es lo que quiere decir esa palabra, el TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Pero estoy hablando de este síntoma. Hay más síntomas. Entonces, yo he tratado a muchas personas con este problema. No es fácil este problema, porque aparentemente una cosa es el síntoma y otra cosa es las causas del síntoma. La vida, el tipo de vida que ha generado ese síntoma, para poder solucionar el síntoma, hace falta de alguna forma llegar a esas causas, a ese lugar inconsciente, para descifrar, para entender qué es lo que ha pasado. Porque si no, podemos... Eh, ...tratar el síntoma, pero si tratamos el síntoma... ...y no tratamos la causa, aparecerá otro síntoma... ...que será similar a ese síntoma... ...y estaremos en las mismas al poco tiempo... ...al poco tiempo. Por tanto, esto sería... ...esto es lo que quiero ofrecerles... ...para que ustedes... Yo lo que hago en los vídeos... ...es darle ideas para que ustedes entiendan su vida... ...para que ustedes entiendan las cosas... ...para que ustedes entiendan lo que le pasa... ...entiendan este mundo y se entiendan a ustedes... ...y esto a ustedes puede ayudarles a saber qué hacer con su vida y saber qué hacer con su problema. Y si no pueden encontrar ustedes la solución a sus problemas, pues, ¿qué pueden hacer? Pues buscar ayuda, buscar ayuda. Y esa es la solución. No hay otra solución. Y, y si ustedes no quieren buscar ayuda, pues tendrán que estar continuamente con este sufrimiento hasta que se muera. Así de claro. Bueno, pues nada más. Gracias y hasta otro momento.